Todo empezó por un eh, problema que tuvimos marital, eh, nos empezamos a llevar de la fregada, después empezamos a ignorarnos por completo, de que ya no sabíamos ni cómo ni cómo hablar el uno con el otro, no sabíamos cómo, porque todo era una pelea, este, porque no no yo no estaba dispuesta ni siquiera a escuchar su versión y él tampoco la mía, al principio, para, él, para mí, él era el culpable de todo, de absolutamente todo. Entonces, empezó a ser muy, muy cansado, muy tedioso, me sentía perdida por completo, y sentía que había fracasado en mi matrimonio por completo, tan, tan. Eh, ¿Por qué me sentía tan, tan vacía? Es que en serio me pegó en mi huella de abandono completa, completa, o sea, no, no tuve escapatoria de, de esos sentimientos horribles que me destrozaron, pero, pues, cuántas, la única que podía solucionar eso era yo, no mi esposo, no mi esposo. Y entonces, el darme cuenta de eso, de que yo tenía que, que resolver muchos otros temas que ya tenía yo también, eh, que también estaba trayendo a mi relación actual, a mi matrimonio actual. No, darme cuenta de eso, y no solo darme cuenta de eso, sino cambiarlo, hacer algo diferente a lo que siempre he hecho. Poquito a poquito fui entendiendo más el por qué habían pasado muchas cosas, el cómo habían empezado muchas cosas, que, que yo le echaba la culpa a mi esposo, que no era su culpa, tampoco mía, sino mi responsabilidad, no hay culpas aquí, no hay. <risa> Pero justamente el empezar a amarme yo, entenderme yo, fue como, ok, yo soy responsable de esto y esto y esto. ¿Cómo me siento yo del, del que sienta que no me ama? No es que él no me ame. Nunca iba a ser suficiente, nunca iba a poder darme lo que yo quería porque ni siquiera lo sabía. Ni siquiera yo sabía qué quería. No podíamos darnos lo que necesitábamos viéndoselo al otro el otro no te lo va a dar por más que te conozca, por más que te ame, por más que todo no lo tiene él, lo tienes tú o sea, la huella es tuya y nadie más la conoce conmigo me siento muy satisfecha he aprendido mucho me siento muy feliz eh, otra vez estoy eh, volviendo a quererme en todos los sentidos ahorita en mi matrimonio funcionó todo eso, el ponerle nombre a, a la situación así como de ahorita estamos estresados o ahorita estamos cansados o ahorita estamos enojados, cada quien por su lado, cada quien por su lado, digamos enojados los dos, no es momento de hablar, para nosotros fue la salvación, fue mágico, era un tema el enojo cuando éramos los dos, pero muy bien la comunicación cambió radicalmente empezamos a platicar sobre nuestros sentimientos, que era lo que nos costaba muchísimo, y dejamos de tragarnos situaciones incómodas sin decir nada, y empezamos como a aclarar las cosas de, esto no me gustó, porque me dijiste esto? porque me hizo sentir esto? Porque lo hablaba ah, perdóname, no sabía, yo lo tomé así y te, te dije esto por esto, y yo lo tomé muy, muy diferente, ah, ah, ya tal cual, es un malentendido, los pleitos se volvieron malentendidos muy chiquitos, nos volvimos ahora sí un equipo. Antes nos veíamos... Al principio, te lo juro, no es broma, éramos como enemigos. Nos veíamos como enemigos. Porque sabíamos el potencial de cada quien. Pero no para algo bueno. Sino para algo malo. Así que, él sí puede lastimarme. Ella sí puede lastimarme. Y ahora ya no. Ahora es, él puede ayudarme. Él puede apoyarme. Él no sé qué. ¿Sabes? Entonces, sí. Por completo. La idea, la idea cambió por completo. Y sí, por lo mismo, mi matrimonio, mi trabajo, mi todo. Fue como un efecto dominó uno tras otro, uno tras otro. Todo fue cambiando eh, radicalmente. Y me encanta, me siento feliz. <ríe> me ha traído muchas cosas buenas esto. <ríe> Pero pues todo empezó conmigo. Y los talleres te enseñan a eso a seguir a seguir y entenderlo quererte ámonos a lo que sigue Bien muchísimas gracias Ay gracias Ricardo en serio muchas gracias